¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese...? ¡Ay, el bicho en la cara, yo soy cara! ¿Quién es ese Pokémon? ¿Alguien que me derras. ¡Por la Pokébola, Pokébola! ¡Esto parece mi idea! ¡Quién es ese Pokémon! ¡Uy, el nos joramos!